Hola familia, regresamos con otro video que espero les guste. Espero que no esté largo este video. Solamente quiero hablar sobre este juego que mencioné durante la, el video de la trayectoria del segundo trimestre de Aplan. Este es el Aplan Kingdoms, es el juego que está por terminar el jugador que se ganó el hackathon durante Las Vegas el año pasado. Hizo una entrevista con el x 1 Muchos jugadores encontraron el link de la página. Apenas entré, quiero ver cómo, cómo es esto. No, aún no termina el juego. Así es que puede que no funcione. Voy a dejar el link en la descripción del video. Ahí lo pueden encontrar. Y como siempre, dejen un like al video, familia, si les gusta este tipo de contenido, para que lo siga haciendo y también para que los nuevos jugadores encuentren el canal. Pero en fin, lo que tienen que hacer es cuando entren al, a esta página, vayan donde dice registrarse, pongan su número de usuario, que puede ser diferente al número de usuario del juego. Ponen su contraseña una vez, dos veces, una vez que hacen eso, y no pongan la contraseña del juego, por favor, pongan otra diferente. Los va a llevar a esta página, acá abajito les va a decir que se registren por favor este, pongan abajo mano derecha va a decir registrarse. Una vez que lo hagan ahí, número de usuario, la contraseña dos veces, les va a salir este código, lo van a copiar. Y lo que tienen que hacer, familia, venirse al juego en los settings. Se vienen a los settings aquí, los tres puntitos donde dice third party applications o aplicaciones de terceros. La aprietan ahí y aquí van a poner conectar nueva aplicación. Ya la tengo aquí, Plan Kingdoms. Aquí es donde van a copiar la, la contraseña que les dieron. No lo voy a hacer porque no ya tengo una y le aprietan aquí. va a seguir, se, va, se va a poner verdecito donde dice Submit, le aprietan y listo. Entonces lo que ya pueden hacer después de eso es venirse aquí al juego. Van a tener que poner su contraseña otra vez, su nombre de usuario. Una vez que entren, los van a traer aquí a la página principal por el momento solamente esto funciona si tienen propiedades en Dallas o en Arlington si no tienen propiedades ahí no van a poder hacer absolutamente nada yo tengo propiedades en Dallas soy estoy en el reinado de Dallas soy un duque duque Ulises Y lo que dice aquí bienvenidos a los reinados de Aplan para empezar Escojan su, rein, su reino o reinado donde tengan propiedades y aprieten aquí donde se redeem. En Darlington no tengo, pero en Dallas sí, así es que escojo Dallas. Vamos a ver qué pasa porque no sé qué, qué va a pasar. Oh, miren, ya me dio un uh, agricultor, un trabajador, que llaman el peasant. ahora oh, tengo uno un agricultor, tres personas aquí. Tengo una persona que sabe, que sabe con un carpintero. Tengo uno, están desempleados. Estas son mis propiedades, las que tengo, el tamaño. Bien, recursos, tengo pan, tengo 300. Entonces voy a tener que dar de comer a mis a mis uh, súbditos. Tengo madera, tengo 25. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver. A ver qué tanto se puede hacer. Voy a hacer otro video a ver qué tanto le he aprendido. Ahí está trabajando. Creo que lo que tengo que hacer es venir aquí a esta propiedad, donde dice Manage. La aprieto aquí en la flechita. Tengo árboles. Ah, a ver, tengo 87 árboles. le apreté aquí, 94. 90. Esto me va a ayudar para la madera. Nuevo trabajo. Si le pongo aquí. Ah, miren, aquí está. Puedo construir. O puedo cosechar. Vamos a construir. La granja. Tengo. ¿Qué podré construir? Ahora no sé cómo traducir muchas palabras. Un granero. Para cortar. La los árboles, los troncos, creo que es para derretir a las, las personas que se dedican a manejar el hierro para hacer cosas. Las barracas, un molino, muchas cosas, familia. Les recomiendo que, que vengan y jueguen una vez más. Esto tal vez no funcione, como dijo el, el Chrome Deal, que apenas lo está, le está haciendo muchos cambios así es que si no funcione no se enojen él no trabaja para hablar es el juego de él que lo vamos a poder usar después tal vez nos cobre por usar este juego así es que no le vayan a reclamar por favor si algo no sale bien porque nos dijo uh, en su discord que por favor pues, podemos entrar pero por favor no nos quejemos y puede borrar todo lo que hicimos y vamos a perder todo. Pero creo que es importante que empiecen a, a practicar cómo es esto. Para que cuando sí salga el juego en junio. Ya tengamos un poquito de experiencia. Voy a hacer, ¿saben qué? Esto, a ver. Va a ocupar 2.5. ¿Y cómo le hago? Un trabajador. ¿A quién se lo voy a dar? A este no. A este. Al carpintero. ¿Y qué pasa? Es el chopping block donde se corta la, la madera, los troncos. Necesito ocupar 5 UP cuadrados. Bajo construcción. O oh, quedan 13 días. Y escuché que cada hora son como 4 días. Lo voy a dejar así familia. Y a ver qué, qué pasa. Pero déjenme saber si eso es algo interesante. Cuéntenme qué hicieron. Ah, los esperamos en el barrio para que empiecen a, a compartir sobre esto. Tal vez hagamos nuestro reinado de fuera de Winerca. Porque parece que esto va, va a ser como una competencia entre barrios. Y creo que esto va a ser interesante para, para muchos de nosotros que queremos cositas así. Bueno familia, espero que este video corto les haya interesado un poquito. Perdón que no haya hecho más, pero como les dije quería hacerlo esto lo más pronto posible para que todos, todos ustedes puedan a, tratar de averiguar qué tanto se puede hacer. Gracias familia, que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.